A un nuevo video, en esta ocasión les voy a enseñar a hacer una maravillosa alcancía que ordena las monedas automáticamente. Vamos para mostrarles cómo funciona esto. Voy a meter muchas monedas en mi alcancía, algunas grandes, otras medianas. Y otras más pequeñitas. Como se ve, pues las grandes están pasando a donde deberían pasar. Las medianas se quedan en la mitad. Y las más pequeñitas siguen derecho y entran al primer compartimiento. Veamos. y sí. Las más pequeñas se quedaron en el compartimiento azul. Muy bien. Luego las medianas se quedaron en el compartimiento de la mitad y las más grandotas están donde deberían estar bueno probemos de nuevo a ver qué tal como podemos ver no siempre funciona y hay que tener algo de mañita al meter las monedas porque como por ejemplo en este caso las medianas pasaron al compartimiento de las más grandes el cartón lo tomamos de una caja vacía Así que hay que tener mucho cuidado al cortarla De no atravesar los dedos al bisturí Luego tracé todas las partes de la caja Y las corté Para unir las partes utilicé silicona caliente Porque me parece que seca mucho más rápido que cualquier otro pegante También se puede utilizar colbón o silicona normal O super bonder o cualquier otro pegante hacer el mecanismo recortamos un pitillo de manera que quepa en los compartimientos y lo pegamos de manera que quepan todas las monedas entre él y la caja entre él y la pared de la alcancía una vez más utilice silicona caliente porque es lo que seca más rápido luego coloqué otros dos pitillos de esta manera en diagonal de manera que las monedas más pequeñas quepan por el espacio entre dos pitillos y las monedas que son un poco más grandes sigan rodando al siguiente compartimiento y en el segundo hice lo mismo, en el tercero no coloqué ningún pitillo probemos lo que tal funciona, comencemos con las pequeñas bueno como vemos se quedan en el primer compartimiento Coloquemos una un poco más grande Una mediana Sigue derecho en el segundo compartimiento La siguiente También llega al segundo compartimiento Una más grande Pasó muy bien, muy bien Funcionó a la perfección Después terminé de armar lo que faltaba Y armé una tapita con un hueco para meter las monedas Luego la pinté Y en la parte de adelante le coloqué Un acetato transparente Se lo pegué con silicona Vamos, qué tal funciona? A ver, le coloco muchas monedas. Va otra, otra, otra, otra. Le sigo metiendo monedas, unas más grandes que las otras, unas medianas, unas pequeñitas. Oh, esa falló. Apúntele bien. A ver, intentémoslo una vez más. A ver, le meto una grande. Se entró bien. Le meto más monedas. Le sigo metiendo moneditas medianas y pequeñitas. Y las está separando, como pueden ver. Las está separando perfectamente, señoras y señores. A ver, abramosla y veamos. les vamos a vaciarla. Como pueden ver, las separo excelentemente. Acá tenemos las más chiquitas, las medianas y las más grandes. ¡Wow! De probarla de nuevo Sigue funcionando Intentémoslo Una vez más Oops. Esta vez no funciona tan bien. Las mayanas se mezclaron con las más grandes y con las más pequeñas. Estoy pensando en diseñar una nueva versión de alcancía. Una que sí funcione siempre. Si quieres que la haga, por favor colabórame con tu like. Si este video llega a 100 likes, voy a hacer una nueva versión de la alcancía que funcione perfectamente. Por ahora voy a probarlo dos veces más. A ver, Le meto más moneditas, más moneditas Vamos Lo abrimos y miramos Y como pueden ver Las chiquitas están en su lugar Las medianas están en el compartimiento del medio Y oh, se mezclaron las medianas Con las grandes otra vez Bueno, la última vez La última es la vencida Recuerda que si quieres que yo diseñe Una alcancía que funcione perfectamente Una segunda versión Puedes colaborarme con tu like si llegamos a 100 likes en este video, voy a diseñar una segunda versión. Bueno, en esta última prueba funcionó perfectamente, dejo cada moneda en su sitio. Si te gustó este video no olvides visitar mi canal, darle like a este video y suscribirte para recibir nuevos y mejores videos. Nos vemos en un próximo programa. Hasta pronto.